Tal cual como lo veníamos anunciando eh, desde prácticamente que se hizo la, la primera oferta y el primer acuerdo salarial en, en marzo, eh, hemos concretado la instancia de, de revisión de la política salarial, eh, eso lo hemos hecho en, este, en estas reuniones que hemos celebrado con los distintos gremios y también, de alguna manera, tal cual como lo venimos anunciando durante la semana, llevamos a los gremios docentes la, la propuesta salarial y otros temas que fueron objeto de, de, de análisis, de discusión y de intercambio con cada uno de los, de los gremios docentes. Esta propuesta salarial que, que formulamos eh, significa... Eh, agregar un 17% más a lo que fue la oferta que se formuló en el mes de marzo que fue aceptada por los gremios docentes, es decir que eh, vamos a estar eh, redondeando un incremento del 52% que se compone de tres tramos, un primer tramo que se va a liquidar con los haberes del, del mes de octubre, del 10%, un segundo tramo que se va a liquidar en el mes de, con los haberes del mes de diciembre, del 5%, y un tercer tramo que se va a liquidar con los haberes del mes de enero, del 2%. Este incremento salarial permite también de, de la forma que lo venimos analizando cumplir con otro de los objetivos que nos habíamos propuesto que era eh, que el salario se ubique por encima de la inflación todos sabemos que en su oportunidad eh, se trabajó con una inflación presupuestada que era del 29% de allí nosotros eh, hicimos una oferta salarial que ubicaba... Que se ubicaba en torno al 35-36%. Y bueno, en esta oportunidad, viendo las proyecciones que tenemos y, y los, los análisis que se vienen haciendo en materia económica y financiera, eh, hemos eh, propuesto a, a los gremios docentes eh, este incremento del, del 17% en estos tres tramos que, que les señalaba: es decir, eh, un 10% con los sueldos de octubre, un 5% con los sueldos de diciembre... ...y un 2% con eh, los saberes que eh, corresponden al mes de enero del, del 2022. Asimismo hay que señalar que tal como, como también lo habíamos comprometido... ...vamos a dar el inicio a partir de, del mes de febrero del año que viene a lo que es el, el blanqueo de las, de las sumas no remunerativas. Oportunamente, ustedes recordarán que, que se pactaron eh, cifras no remunerativas eh, en función de lo que nosotros advertíamos como una situación económica financiera difícil, a lo que se agregó eh, la pandemia o mucho de lo cual se explica por la, por la situación de crisis generada por la pandemia, comprometimos en, en el mes de marzo eh, efectuar un esquema de, de blanqueo, de transformación en remunerativas de esas sumas no remunerativas y vamos a dar comienzo con ello en el mes eh, de febrero.